creo no, que tengo un video, pero no que cuántos meses o semanas igual no creo que son semanas son semanas que no son. pero quiero preguntarle o sea, quiero decir que en el último video que promocioné canales un amigo bueno dos personas dos amigos quieren ser youtubers subir lo que es música, música, música, música. ¿Y cómo vamos? por Ahí está. Hola, ¿qué hace? El cantante. Hola, boludo. saludos, saludos. Todo bien, todo bien. Pues. Luego voy a subir para el canal, para que visiten tu la... pues, canal. ¿está listo? Listo. Te va a hacer un maquinoff. No, no si ¿Qué máquina... está? tan bien? ¿Qué No, no, no, no, no, ¿Qué está? ¿Qué está ¿Sí? <es> no sin no, ver behind